Acá estamos en bucios, como sí. podés ver, nos tocó un día con muchísima lluvia, lamentablemente, pero han, han sido días hermosos. Acá estamos de fondo con la playa, playa dos Forno se llama, sí. eh, podés ver típico de bucios, un buggy que se alquilan, se alquilan diariamente, tiene un valor aproximado de 300 reales, estamos hablando de más o menos 20 mil pesos el día, lo aconsejamos hacer porque recorres todo bucio. Es hermoso alquilar un buggy porque vas y venís todo un día, vas al centro, vas a diferentes playas. La verdad que todo el mundo suele alquilarlo acá. Mariano, ¿cuánto hace que llegue eh, a la... Bucio? Estoy en Bucio desde el 29. Vine Ajá. a pasar año ¿Ah, nuevo pasar acá. año nuevo? Patota de amigos, Paso familia, ¿con, ¿con qué se trasladaron? un viaje familiar, vinimos mi mamá, mi hermana y mi sobrina. ¡Qué lindo! un viaje que hicimos, así que Bucio es una ciudad muy familiar donde tenés muchas playas, como les dije acá la de fondo es Playa du Forno, que es una playa fría, chiquita, muy residencial. ¿Por qué decir fría? del agua tenés, en esta, En esta playa es muy fría el agua, ah, es no. como Chile, como irte a esa reña, no. que es una playa muy fría. Me muero, no me meto. Sí, pero después... No, no, no, pero con, como hace mucho sol eh, Recomendamos estar. Se banca, Tenés sí o ah. sí que alquilar una sombrilla Ajá. Sí o sí alquilar de sombrilla Estás hablando un promedio de 50 reales Que son más o menos cuatro mil 3 mil cuatro mil pesos O sea, son precios manejables Como se están manejando sí, ahora, sí, Por día el sí, alquiler sí. de la como sombrilla si estuvieses en la costa atlántica, por ejemplo Claro, hasta más barato te diría Mirá vos. Eh, pero sí. ¿Es, es tu primera está. vez en buceo? No, ya había venido, pero no lo había hecho familiar. Había venido con amigos. Ajá. Vine para el Mundial, de hecho, en 2014. Y, ah, qué bueno. Y, y da para las dos cosas, digamos, para, para ir con familia y también da para ir con amigos. Tiene noche, tiene movimiento. Sí, Rodri, tiene mucho movimiento bucio. A la noche, el centro, digamos, hay mucho turista. Eh, no he visto la ocasión de mucho argentino, he visto mucho chileno. Y mucho brasilero. Siempre se solía dar mucho argentino. Hoy el cambio no nos está favoreciendo mucho. Pero bueno, como dice el dicho, si convertís no te divertís. De tal cual. Así que, <risa> así que que por ahí conviene, viste, a veces un poco dejar la conversión y, y disfrutar más. Tiene mucha noche, vuelvo a lo mismo. Eh, para saber un poco los precios y manejarnos, a ver. Comer te está saliendo 50, entre 40 y 50 reales. Que Ajá. estás hablando de 3.000, 4.000 pesos, más sí. o menos. ¿Sí? Ok. Comer pescado, comer arroz, carnes. También tenés opciones mucho más económicas, como por ejemplo comer los famosos pasteles fritos, que son empanadas de camarón. ¿Para y se banca con Eso el ya calor? estás hablando... De... Sí, sí, pero da, o sea, un mendocino en la costa viene a comer camarones y pescado. Tal cual. Pará. ¿y con qué, con qué bajás? Con una caipirinha, por supuesto. Ah, Acá me han preparado los chicos de la caipirinha. Yo, yo, yo fui una sola vez a Brasil y me tuve que volver porque empezó la pandemia. Y, y aprendí a hacer caipirosca. Porque era muy cara en la playa. Con vodka. ¿Cómo? Sí. La era... caipirosca es con vodka. Ah, bueno, caipiriña entonces aprendí a hacer. Ah. Porque, porque la... era muy cara en la playa. Creo que un vaso como sí. ese... Estoy hablando de 2020, ¿no? Primeros días del 2020. Sí. Eh, ¿Cuánto? Costaba, costaba 15 reales. Lo mismo, Rodri. Está en los mismos precios. Sí, igual. Pero sí, igual. fui al supermercado y me compré una botella entera por 15 reales. Por supuesto. Y de ahí Mira, hicimos, yo... le metimos lima y, y caipiriña a morir. Azúcar. Bueno, justamente <risa> eso te iba a decir. Ayer fuimos a Cabo Du Frío que es, una, es dentro de Buccio, es una ciudad de una hora más o menos, que es muy brasilero. Y, por ejemplo, acá la lata de cerveza eh, la tenés en 12 reales, es decir, 800 pesos, sí. una latita de 400 mililitros. Fuimos a Cabo Frío, que es una ciudad muy brasileña, y tenías las tres latas en 11 reales. O ah, sea. claro. Otra, otro precio totalmente distinto. ¿Por qué se congeló justo ahora...? Que estábamos entusiasmados y es hablando. Claro, entonces vas a ver que encontrabas precios más accesibles. Te digo, ayer fuimos a Cabo Frío, frenamos una ciudad muy brasilera y comimos por 25 reales los cuatro. Qué bueno, barato. Muy barato. Por eso, por eso. Sí. Por o sea, eso. si buscas, conseguís cosas no. mucho más baratas. Pero que ahí te alejas un poco Tal de la cual. parte turística... Nosotros estamos en un hotel boutique algo alejado, estamos a un kilómetro y medio del centro de Ajá. bucio. Para ir a la otra zona le tomas un colectivo, un colectivo estás hablando de seis reales más o menos, serían unos eh, 500 pesos, 400 pesos. Sos so, hábil so y y poder... so haciendo conversión parece, ¿no? Porque yo de acá que te saco una cuenta... Necesito la calculadora, asistencia, gente que me claro, apunte. Todo. Por algo ver, estudié la opusión, chicos. Dólar, todo. <risa> de, claro. No, pero ya, ya te acostumbras. Sí, ya llega un punto Mira, que... Ya vas todo por seis, directamente. Es que como te dije, Rodi, no quieres convertir. Me <risa> disfruto, y me divierto, trato cual, de pasarla bien. Uno, uno se pone a pensar con pero, esta frase de que no. la alegría es brasilera... Que es mentira, claramente, porque para mí es Argentina. Sí. Pero eh, uno piensa que la noche brasilera debe ser mucho más divertida que una noche en Mendoza. ¿Es así? ¿O es solamente la sensación porque está de vacaciones? El brasilero tiene. También porque está de vacaciones, pero el brasilero tiene como esa pimienta. Sí. ¿Viste ese azúcar que, que ya ves y ya tiene alegría? Todo el mundo te felicita. Todo el mundo te felicita por la tercera copa. Eso lo quiero aclarar. Ah, qué bueno. Sumamente. Sí, todo el mundo te ve, felicitaciones, tienen al mejor jugador del mundo, Leo Messi, los queremos felicitar, al fin una copa sudamericana, muy contentos los brasileros, es que bueno. no hay rivalidad en nada, todo brasilero que me ha encontrado me ha felicitado. Distinto, esto es distinto a lo que ha pasado en Chile, que han terminado las trompadas Distinto. en, en Viña, la verdad que lamentable, lamentable. Sí, muchísimos brasileros con la camiseta de Leo Messi. Qué es bueno. importante destacarlo eso y felicitándonos. Te ven y te dicen gracias por traer la Copa de Sudamérica. Nos ha pasado un montón, todos contentísimos. Y te ven y ya, ya está, digamos, son, son muy hospitalarios ellos, muy hospitalarios. Sí. Y la verdad que tienen esa pimienta, ese azúcar. Los brasileños son muy... A mí es una cosa que me sorprendió mucho esos pocos días que estuve en Brasil. Yo fui a un pueblito que no había sí. nadie, quería quería alejarme de zonas turísticas y demás y me llamaba la atención la gente entrando al supermercado descalzos y en malla hombres y mujeres eh cero problema sí, sí, eh. y con el torso desnudo sí sí sí cero problema Las mujeres ¿Algo muy bikini... importante que destacamos acá eso acá el cuerpo ajeno no le interesa a nadie qué bueno es o sea una libertad de cuerpo de críticas increíbles Acá la verdad que cada uno es feliz como quiere. Y eso, la verdad que... Particularmente los argentinos somos demasiado exigentes con el tema cuerpo. Pero es muy argentino no eso, ¿eh? Muy argentino. A ellos no les importa si sos gordo, si sos blanco, si estás operado, si no estás operado, si sos negro, si sos blanco. No, no. Ellos con tal de que tengas una sonrisa en la cara, vamos para adelante. Es un montón eso. Está bueno. Sí, sí. no, no. Y eso, la verdad, uno como argentino, y más como mendocino, a veces se queda sorprendido, ¿viste? Sí. Y la verdad que es muy bueno a veces tomar eh, las, esas experiencias en los viajes, ver que la verdad que los cuerpos ajenos a uno no le tiene por qué ni opinar, ni criticar, ni interesar, ¿me entendés? Te vas a Mar del Plata, te pasa al lado, el que vende choclos, te vas a Chile, Cuchufli y Barquillo, vas a Brasil, ¿qué hay en la playa? Lo mejor del mundo, te dicen ellos. Todo, todo lo mismo que Mar de Plata, pero acá lo mejor. Acá, si tú todo on, tú tú legal, lo tienen ellos. No, lo mismo, Rodri. Ah. Tienes el choclo, mucho el azaí, la fruta. Ajá. Es una fruta como un fruto rojo, que sí. venden ellos, que le hacen helado, que vos le podés meter banana, le podés meter mantecol, eh, maní, eh, leche condensada, y lo tomás ¿También? como un helado. Un montón, eso todo el tiempo, la verdad que te llena es pura proteína y si comes uno no comes más todo el día tampoco hay que abusar ah, con vos. esto porque después bueno después los kilos, claro claro eh, ahora, qué rico eso yo diría yendo pero el productor, en la cucaracha, Fernando me dice eh, pincho de corazón de pollo, y ahí digo no, no voy yendo ¿Cómo, Roddy? Te escuché cortado, perdóname. El, Fernando me dice que en la playa en Brasil venden pincho de corazón sí, sí. de pollo. No lo he visto, lo he visto mucho. Pinche de camarón, a ver, acá, el tango. Eh, la verdad que no vine a comer pollo, Roddy. De ser sincero, vine a comer pescado y camarón. O sea, no. Y, me, he visto y menos, frango, y menos y las vísceras del pollo. Y menos las vísceras de pollo y menos carne. A ver, todos parrillas argentinas en Bucios. Ah, parrilla no. Argentina, no, no vengo a comer parrilla argentina. Claro. Claro. Puedo comer un filete de peixe o un camarón, ¿me entendés? Empanadas de camarones. Para eso me quedo en Argentina. Veo veo que dominás un poco, tirás algunas palabras así en... Sí, eh, ya estar en, acá, viste, tenés a, ese portuñol. <risa> <risa> ya, ya, el, el, el, va, ¿Vas a comprar algo y el obligado lo tenés rápido o te sale más grande El esto. obligado lo tenés. Lo tenés ahí. Igual pensar que Busto es una ciudad muy argentina. Claro. Te aseguro que el 70% de los que te atienden son todos argentinos, ah. y además tengo la suerte de tener una prima que está viviendo acá, así que bueno, nos ha dado muchos tips, muchas ideas de hacer. Acá ya recomiendo mucho hacer una playa que se llama Playa Tartaruga, Ajá. que es una playa reconocida por tortugas de mar justamente, un una, una agua muy calentita y una arena muy linda, muy linda. Eh, y es para pasar todo el día. Pensá que acá el día arranca a las 7 de la mañana, 8 ya estás en la playa ¿Y te hasta las 4 o 5 tortuga, de la tarde. No. no. porque hay mucha gente, es muy concurrida, claro, pero se, justamente se, se caracteriza por eso. Mirá vos. Claro. Se caracteriza qué, por qué, eso. Qué lindo, ¿no? Poder creo, sí. creo que creo alguno ha ido alguna vez al Caribe eh, y, y viste que te nadan los peces en el Caribe, te nadan los peces entre medio de las piernas. Exacto. Es, es muy impresionante, sí, sí, por eso sí. preguntaba, por ahí estaban las tortugas cerca. Pero claro, se alejan porque no, no son tan sociables, ¿no? Muy concurrente. Lo que vi, sí me gustaría aclarar, lo que por ahí para tenerlo en cuenta, más que nada uno cuando va de vacaciones sean limpios. O sea, no dejen las latas tiradas en la playa, el plástico. Eh, yo yo sí he visto mucho, se toman la, la lata de cerveza y la tiran. Tratemos, por ahí no nos cuesta nada, guardarlo en una bolsa uh -huh en eh, de las papitas fritas, guardarlo, digamos, ser precavido más que nada con, con la contaminación. Tal cual. ¿Y están preparadas las playas para eso? Digo, ¿hay cestos, hay tachos, bolsas, algo? Muy poco he, cosas? poco he visto. Poco. He visto que está preparado, he visto que está preparado, sí. pero eh, no lo tienden a usar. Ah, mira vos. Error. He visto mucha mugre, sí. Ah, He visto mucha mugre. Y si haces el comentario Porque te ha llamado la atención Justamente eh, sí. que, que la gente tire las cosas Mariano La verdad eh, Corresponsal Impecable Porque Tiraste cambio A reales Precios de comida Precios de alquileres De sombrilla eh, Cambio ca, Caipirosca De todo Impecable Todo el último datito para saber: quieres sí. pasar un buen día, un buen día en la playa, comerte una buena picada con alquiler de sombrilla, una buena picada, una picada de papas fritas, camarón, pollo, rabas, un poquito de todo, con dos o tres cervezas, con alquiler de sombrilla estás hablando más o menos de 250 reales. 200, 15, Lucas. 250 reales, perfecto. Chicos, para los que vayan a bucios más completo, un guía turístico. Dejar agua vacía. Imposible. Dejar la Voy a vos Dedicate al turismo. Me meto... <ríe> Mariano, gracias, eh. Y así que bueno, saludes de Bucio. No, eso, eso no se hace. Eso no se hace. Poner una caipirosca en la cara no se hace. <ríe> gracias, Mariano. Abrazo enorme.